Hola, buenos días. Soy Lola, profesora de dietética de CESUR. Igual que mis compañeros, quiero enviaros unos pequeños tips de nutrición que os pueda servir en estos momentos de, de crisis y de angustia. Eh, con la sensación de alarma que tenemos a la hora de la compra, tendemos a rellenar una cesta de la compra un poco apocalíptica, con muchos alimentos procesados, pensando que va a perdurar más tiempo y nos olvidamos de las recomendaciones de siempre de, de eh, que la mayoría de los alimentos que consumamos sean de origen mmm, vegetal y alimentos frescos. Eh, tenemos que pensar que no todos los alimentos frescos mmm, perecen o, o tienen una mmm, fecha de caducidad tan corta. Por ejemplo, si compramos verduras, la berenjena, la, la coliflor, la zanahoria, cebolla, ajos, calabacín, eh, nos pueden durar eh, una semana en el frigorífico. Y luego si compramos por ejemplo, judías verdes, podemos blanquearla en agua hirviendo, cortarla, blanquearla y después congelarla. Eh, si compramos espárrago o apio, podemos mantener en el frigorífico con un poquito de agua en la base y mantiene, se mantienen más tiempo. Y en último caso ya, para más largo plazo, tenemos verduras deshidratadas, que están solamente cortadas y deshidratadas. Esto es mejor que una sopa ya preparada o, y ya procesada, que no tienen ni verduras, ni carne, ni nada. Solamente tiene mmm, agua, una cantidad enorme de aditivos y sal. Luego, en cuanto a las frutas, lo mismo. Podemos comprar frutas que eh, aguanten más. Eh, esta lleva aquí una semana, un plátano, más de una semana. Eh, tenemos también manzanas, mmm, las naranjas y las peras. La podemos comprar mmm, verdes, más verdes, para que nos aguanten. En cuanto a esto, sería la mitad de la cesta. Toda la mitad de la cesta tendría que estar ocupada por este tipo de alimentos: alimentos vegetales. En la otra mitad de la cesta, un cuarto sería de hidratos de carbono, pero preferiblemente integrales: pasta, arroz integral. Eh, y el otro cuarto de la cesta de proteína de calidad: que serían legumbres, eh, lácteos, eh, huevos, también carne y pescado que lo podemos comprar o fresco o congelado. Eh, aceite de oliva como grasa y mmm, en los momentos de aburrimiento siempre nos podemos preparar una infusión mmm, calentita para, para tomar en vez de picotear eh, Otro consejo sería en vez de acudir a la grande superficie donde entraremos en contacto con muchas más personas y tocaremos muchas más cosas ir a comprar a las tiendas de barrio la panadería, la frutería donde podemos hasta conocer y ser amigo de, del, del que del dependiente y nos puede acercar el pedido que le hagamos por teléfono al coche con esto no tenemos ni por qué entrar en contacto con otras personas pues bien esto sería todo por ahora y ya seguimos hablando gracias